Sexto Festival Internacional de Cine de Cali, FIC Cali. Un fuerte abrazo en cualquier lugar en el que ustedes se encuentren. Yo estoy en el Centro Cultural de Cali, construcción hecha por el señor Rogelio Salmona. Y aquí, por estos días, tiene lugar la edición número sexta del Festival Internacional de Cine de esta ciudad. Estuvimos en la presentación de la película Los Hongos, del señor Oscar Ruiz navia que compite en esta edición del festival por el premio en la selección nacional. Gracias por apoyar y venir a ver eh, nuestro cine. Eh, es importante tanto para nosotros como para muchas personas que, que trabajamos en el medio eh, el apoyo de ver nuestras películas y enfrentarse digamos, a estas nuevas propuestas eh, que, que hay alrededor de, de una historia como los hongos, que es una historia sobre Cali y sobre los jóvenes, pero también sobre las familias y sobre cómo podemos recrear ese momento de la juventud y de la y de la pasión por una expresión artística como en este caso el arte urbano. En la presentación aquí en Cali de Los Hongos estuvo Jerilyn Polanco, la productora de este filme. En Los Hongos vamos a conocer la historia de dos jóvenes que tratan de desarrollar el arte urbano en esta ciudad y deben enfrentar varias dificultades. Songos producida por Jerilín Polanco puede ser vista todavía en algunas salas de cine de Colombia. Para todos ustedes no se olviden desde Cali su centro cultural que Bogotá y Colombia son cine.